Saludos mortales. Soy Kei Hirochi, y en esta oportunidad haré un paseo por esta mansión, un tanto aterrorizante, pero que se ve interesante de conocer. Unos amigos me han recomendado venir a este lugar, aunque, otros me dijeron que no viniera, y mucho menos solo. Pero, ya saben, me encanta el misterio y lo paranormal, la curiosidad se apodera de mi ser, así que vamos a entrar y ver qué tal está este lugar. Bueno, el lugar me encanta. Se ve bastante interesante por recorrerlo y ver qué tipo de cosas se pueden hacer por aquí. <risa> El recorrido estuvo bien, pero, me sentí observado. Sentí que alguien me estaba siguiendo. Mientras caminaba, escuché ruidos, y susurros de una mujer. Debo estar loco, lo más probable, es que fue mi imaginación. Mierda.